Unidad 4. Sean bienvenidos a la cuarta semana de este curso de aprendizaje. Para esta semana abordaremos la gestión integral de desechos sólidos en Ecuador. Empecemos. La situación actual de los residuos sólidos es un obstáculo para lograr el desarrollo sostenible. Este tipo de problemas requiere de diferentes soluciones para que sea tratado de forma integral y mejorar los sistemas de producción y gestión de los residuos. Según el Programa Nacional para la Gestión Integral de residuos Sólidos, se contemplan las siguientes fases para la gestión de los residuos sólidos. 1. Generación producción de cierta cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos en un cierto intervalo de tiempo. 2. Separación en la fuente o segregación. Separación de los residuos sólidos en la misma fuente generadora. 3. Almacenamiento temporal. Acción de retener o disponer temporalmente los residuos sólidos. Recolección y transporte. Acción de tomar los residuos de los sitios de almacenamiento y conducirlos a los sitios de transferencia, tratamiento o disposición final. Acopio o transferencia. Acopiar temporalmente los residuos para luego transferirlos desde las unidades de recolección. 6. Aprovechamiento y transformación. Transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características. Disposición final, acción de depósito permanente en los desechos sólidos en sitios o condiciones adecuadas para evitar daños en el ambiente. Los invito a analizar el contenido de esta unidad para complementar la información.